Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Hoy conmemoramos, celebramos en nuestra fe, en nuestra iglesia, el Domingo de Ramos, el Domingo de la Pasión del Señor. Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como Rey, como Señor. Y los niños y todo, le ponen ramas a sus pies, lo aclaman y cantan víctores al Señor. Bienvenido, alabado, o oh, sana al Hijo de David, Jesús es recibido como Rey ahí a la entrada de Jerusalén. Qué alegría, queridos hermanos, iniciar nuestra Semana Santa, esta semana especial en la que vamos a contemplar el misterio pascual de nuestra fe, que inicia precisamente con este domingo en la pasión del Señor. Vamos a tener la procesión de Ramos y quiero invitarlos también para que esta sea una oportunidad para reconciliarnos con el Señor para reconciliarnos con nuestros hermanos y para reconciliarnos con nuestra naturaleza. A esta celebración llevemos alguna planta y el buen propósito de corregirnos, de enmendarnos, el buen propósito de cuidar nuestra naturaleza, el buen propósito de cuidar nuestras relaciones con Dios, el buen propósito de reconciliarnos con nuestros hermanos. Ese debe ser. Lo que nosotros tendamos a los pies de Jesús, nuestros buenos propósitos. Esa debe ser la vida que el Señor quiere que tendamos ante su presencia. No tiene sentido que nos postremos y que tengamos unas decoraciones muy lindas y estamos bravos, enojados con nuestros hermanos. Es el domingo para gritar, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Rey! ¡Hosana al Señor! Alabado sea el Señor Dios nuestro, glorificado sea el Señor. Que este día lo iniciemos en la presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy dos evangelios. Al iniciar la procesión de Ramos, vamos a meditar San Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. Y en la pasión vamos a meditar en el evangelio, la pasión, todo el capítulo 19 y parte del 20, queridos hermanos. Toda la pasión del Señor. Así que vamos a disponernos. Los invito para que, muy atentos, siguiendo la palabra con nuestro texto, escuchemos la palabra. Dicho esto, Jesús siguió su camino subiendo hacia Jerusalén. Al llegar a cerca a o de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan al poblado enfrente. Al entrar encontrarán un borrico atado sobre el que nadie ha montado aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán que el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había mandado. Cuando estaban desatando el borrico, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Ellos respondieron, el Señor lo necesita. Ellos se lo llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre el borrico y ayudaron a Jesús para que se montara en él. Según iba avanzando, extendía sus manos en el camino. Cuando ya se iba acercando a la bajada de del monte de los olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, gritaban alabanzas a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían, Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente dijeron: Maestro, reprende a estos discípulos. Jesús respondió: Les aseguro que si ellos callan, también gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, contemplamos entonces, como les decía, este es el texto de la Pasión. Durante el Evangelio vamos a meditar la Pasión, que es el relato largo de todo el misterio de la Pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese dolor, esa entrega total de Jesús. Volveremos a tener este misterio del sacrificio del Viernes Santo, queridos hermanos. Que hoy nos dispongamos también y que aclamemos a Dios, que lo recibamos. Dispongámonos para vivir esta Semana Santa en la presencia de Dios. Ojalá estén preparaditos y ojalá ya hayan celebrado su confesión. Si no, aproveche estos días. Eh, estos días iniciales de la Semana Santa para confesarnos, para reconciliarnos para hacer el buen propósito no tiene sentido celebrar una Semana Santa en pecado no tiene sentido que vivamos una Semana Santa con adornos, con cosas bonitas con actos de piedad pero que el corazón esté empeñado esté endurecido por el pecado Señor, queremos recibirte en nuestras vidas Señor, queremos aclamarte como el Rey de nuestra existencia Señor, ven, ven Sálvanos, rescátanos del pecado. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.